leen los diarios, conocen la historia. ¿Qué pasó con Amy? ¿Mantuvo contacto con ella? Eso hubiera sido lindo. No, nunca la volví a ver. son las nominadas este año para el Oscar de Mejor Película. La gran favorita es Nomadland, basado en un reciente reportaje periodístico sobre una mujer que vive en su camioneta recorriendo miles de kilómetros. Tres películas están basadas en personajes reales, Mac, que tienen mayor número de nominaciones con 10. El juicio de los siete de Chicago Y Judas y el Mesías Negro Otra de las nominadas es Minari Una historia de emigrantes coreanos en Estados Unidos Además hay dos películas británicas El padre y hermosa venganza Azteca 7 es el primer canal con tecnología de punta Capaz de desarrollar una máquina del tiempo Con ella viajamos al pasado para traerte lo mejor Sabrina la bruja adolescente Y el príncipe del rap Estreno lunes 12 de abril A partir de las 2.30 por Azteca 7 Te mudas ahora mismo con tus tíos de Belén Las aves en la brisa sin prisa